Muy buenos días a todas y todos en la comunidad de Armadata. Estamos este domingo en la mañana de la Ciudad de México transmitiendo otra vez. Nuevamente, muchas gracias a la comunidad de Armadata por su invitación, a todos los que hacen posible que nos podamos conectar para aprender y crecer juntos. Y estamos en la segunda sesión de nuestro tema de sanando heridas, que tiene que ver con con trabajar con la culpa, con el resentimiento y pues, el tema del perdón que es tan importante hoy en día. Entonces, vamos a comenzar como siempre tomando unos momentos para observar nuestra motivación, darnos cuenta que todas y todos estamos aquí reunidos para tratar de encontrar herramientas que nos ayuden a crecer, a estar mejor, pero que siempre pensemos también que esas mismas herramientas nos ayuden no solo a nosotros, sino que sean causa de poder compartir con otros a través de nuestra experiencia. Es decir, que conforme vayamos madurando espiritualmente, eso naturalmente vaya trayendo un beneficio a otros a través de nuestro propio ejemplo. Les pidamos que así sea, que este conocimiento no se quede solo en lo intelectual, sino que realmente lo podamos integrar en nosotros. Y pues bueno, vamos a adentrarnos directamente. Al tema Vamos a recapitular brevemente algunas cosas que mencionamos la sesión anterior. Sobre todo quiero que recordemos un poco la parte de que en la psicología budista se dice que la ignorancia es la causa del sufrimiento y un poco recordar cuál es el fundamento de esto y cómo está tan relacionado con nuestro tema. Acuérdense que en este contexto en particular estamos definiendo la ignorancia como una malinterpretación activa de la realidad interdependiente, es decir, no sólo se refiere a desconocer la realidad, sino específicamente a tener una idea totalmente opuesta a esta y específicamente acerca de la realidad interdependiente, es decir, que la realidad es que todo depende de algo más para existir, sin embargo, nosotros tenemos una experiencia que no va acorde a esa realidad, experiencia en un sentido muy profundo. Porque aunque lo podamos entender intelectualmente, o sea, aunque intelectualmente podamos entender que las cosas dependen de algo más para existir, hay algo en nuestra experiencia que no concuerda con ese entendimiento. Es un poco como cuando intelectualmente entiendes que fumar te hace daño, pero aún así sigues consumiendo tabaco. O sea, lo entiendes, pero tu experiencia no va acorde con ello. De la misma forma podemos entender intelectualmente que todo depende de algo más para existir, pero... Por alguna razón, tenemos una experiencia fragmentada del mundo. Vemos las cosas de forma concreta, individual, separada. Y es la misma experiencia que tenemos de nosotros mismos con relación con los demás, con el mundo, con el ambiente y demás. Y eso es bastante problemático porque literalmente es el origen del egocentrismo, del egoísmo. Y también quiero tomar un momento para aclarar que cuando aquí decimos egocentrismo, no quiero que lo entendamos como a veces en Occidente eh, pensamos que egocentrismo o ser egocentrista, por tanto, se refiere a una persona pues que es arrogante, que es déspota, que es grosera y decimos esa persona es muy egoísta o que no comparte nada nunca o que es egocentrista porque está lleno de arrogancia. Aquí estamos hablando más de términos en un nivel eh, muy cercano a lo que significan las propias palabras, egocentrismo, o sea, es decir, centrado en el yo. Realmente todos los seres que no hemos alcanzado un alto nivel espiritual o de desarrollo estamos centrados en nosotros, en nuestra experiencia, lo que a mí y a lo mío le pasa. Y difícilmente estamos de una forma profunda eh, enfocados en los demás sin realmente... Eh, estar volteando constantemente al yo, ¿no es cierto? Entonces incluso a esos niveles sutiles, eh, el egocentrismo o estar centrados o autocentrados crea muchas dificultades porque, como decía en la sesión anterior, por un lado vamos a estar buscando que siempre se nutra esta visión de autoimportancia, generando apego y vamos a estar rechazando todo el tiempo aquellos elementos que contradicen la autoimportancia que es el resultado eh, o lo que nos lleva como resultado a tener aversión y resentimiento, despecho y por supuesto la incapacidad de perdonar. Entonces, quiero que tomemos en cuenta que egocentrismo se manifiesta de muchísimas formas. Incluso la depresión es un signo de egocentrismo. ¿Por qué? Porque te deprimes por ideas, pensamientos y emociones como... Nadie me, me voltea a ver, nadie me atiende, nadie me toma atención o nadie me toma en serio, nadie toma en cuenta lo que digo, lo que hago es porque estás demasiado centrado en ti, ¿no es verdad? Pues en ese sentido específico es que lo debemos de entender y por eso podemos decir que en el caso del enojo, del resentimiento, del despecho, la causa principal es el egocentrismo, es decir, estar demasiado enfocados en nosotros y en lo nuestro y no estando realmente volcando nuestro interés y nuestro corazón hacia los demás. Y de una u otra forma, el antídoto más poderoso, por tanto, para ni siquiera tener que perdonar, sino para que ni siquiera haya una causa de resentimiento o de despecho, es estar menos autocentrados. Hay una historia de Buda, en la que él se encuentra dando un sermón en una ocasión. Y obviamente, aunque había muchas personas, muchos discípulos, que tenían una gran fe aguda y que lo seguían y lo alababan, es obvio pensar que también había mucha gente que le tenía envidia, que tenía resentimiento, celos, y que trataban de, um, por todos los medios, eh, difamarlo que perdiera discípulos que perdiera prestigio y demás entonces en una ocasión el buda estaba dando una enseñanza y se acerca un practicante de otra tradición de otra doctrina eh, que fungía como maestro de muchos discípulos y lo empieza a insultar y demás al grado que incluso le escupe a buda y pues buda no reacciona realmente básicamente no, no lo toma en cuenta y después cuando sus discípulos le dicen a Buda que por qué no hizo nada, que a lo mejor va a quedar mal ante, ante la gente por no haber hecho nada y ellos mismos tratan de, de hacer algo al respecto, él les dice que pues realmente no es, no es necesario que él en ningún momento tomó la ofensa y incluso en la historia después esta persona se arrepiente y le pide perdón a Buda y Buda, muestra signos de que no es necesario perdonarlo, lo cual esta misma persona que lo ha insultado y la audiencia se sorprenden porque Buda dice que no lo va a perdonar o que no, lo, que no necesita perdonarlo. Pero lo que Buda dice es que realmente él nunca se sintió herido, nunca se sintió ofendido y que si no te sientes ofendido, pues realmente no hay algo particular que perdonar. Entonces, una cosa es tener un resentimiento y sanarlo, y otra es un entrenamiento que hace que ni siquiera haya un resentimiento de por medio. Y creo que este es el elemento más importante que está conectado con la cuestión del egocentrismo. Entre menos estemos centrados en nosotros, menos causa va a haber para de inicio sentirnos eh, dañados o agraviados y por tanto necesitar realmente perdonar algo. Esto es un nivel avanzado sin duda, pero creo que... Todos podemos aspirar a a través de cambiar nuestra forma de percibir las cosas, que ni siquiera haya emociones que estén bajo este tipo de ideas y preconcepciones. Es una idea muy importante, creo, dentro del manejo de emociones, porque de una u otra manera hay un vínculo muy estrecho entre la forma en la que percibimos el mundo y las emociones que se originan. En todo suceso siempre hay una forma en la que incluso antes de tener una emoción, podemos decir que previamente va a haber ya una forma de percibir la realidad, y no solo en ese momento particular, sino en tu vida en general, una forma en que percibes la realidad que va a influir la manera en la que reaccionas. Entonces, si nuestra forma en la que percibimos la realidad es de autoimportancia, es lógico pensar que esas reacciones van a ser en base a la autoimportancia. Pero si la forma en la que tú vives... Tu realidad es más basada en pensar en otros, en la comprensión, en darnos cuenta que cuando dañamos a otros o otros nos dañan es por confusión y demás, también va a ser que espontáneamente incluso tus reacciones emocionales vayan acorde a la forma en la que percibes la vida, ¿no es cierto? Por eso en el budismo se pone tanto énfasis en la parte del análisis, del estudio, de la reflexión, de la investigación. No porque el budismo esté proponiendo simplemente una teoría intelectual de la espiritualidad o algo así, sino para que esa espiritualidad se pueda manifestar tiene que haber una comprensión. Y es un poco lo opuesto ...a la ignorancia, la ignorancia finalmente no es una emoción... ...la ignorancia es un aspecto cognitivo de la mente... ...es una visión de la realidad, es una idea de la realidad... ...no es una emoción... ...pero esa idea de la realidad fragmentada... ...lleva a emociones que destruyen tu vida... ...de la misma forma, si cultivamos una sabiduría que puede comprender... ...aunque sea intelectualmente mejor el mundo... ...pero es intelectual, esa comprensión intelectual se va haciendo cada vez más... ...parte de nuestra vida... ...aunque sea un elemento cognitivo puede influir profundamente en emociones sanas. Entonces, por eso en el budismo se habla tanto de comprender la realidad adecuadamente, no por la comprensión intelectual per se, sino porque la puedes ir haciendo cada vez más parte de tu vida y por la forma en la que influencia tus propias emociones, incluso tu conducta física y verbal. Entonces, en la sesión anterior también comentábamos acerca de que si no comenzamos este proceso de ver la vida de otra manera, vamos a continuar reaccionando constantemente bajo impulsos muy primarios de emociones que operan bajo un mecanismo de protección que nos ayudan para sobrevivir, pero no nos ayudan para crecer espiritualmente, no nos ayudan a tener paz interior, no nos ayudan a crear una mejor sociedad. Y esos mecanismos de protección si no tenemos cuidado, no solamente van a seguir operando por la familiaridad, sino que nosotros mismos los vamos a justificar. Y a través de la justificación los reafirmamos y por tanto los seguimos cultivando. Y muchas de esos mecanismos que hemos cultivado y que hemos reafirmado se pueden presentar también precisamente desde la parte cognitiva hasta la parte emocional. Muchas veces esa Mecanismo de protección puede ser a nivel cognitivo, como cuando alguien te lastima y lo niegas, o sea, niegas la importancia. Esa es una estrategia cognitiva de protección. ¿sí? No, no, lo que me hizo no pasa nada, yo estoy bien, no tiene importancia. Eso es una estrategia que al querer minimizar u olvidar el hecho, eh, busca protegernos, pero que al final del día realmente no estamos trabajando de forma profunda y tarde o temprano, como todo lo que toda suciedad que está ahí, que no se limpia adecuadamente, pues va a terminar saliendo y va a terminar contaminándonos. Entonces, hay que observar, y la atención plena, el mindfulness, precisamente se encarga de la constante observación de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, sensaciones, conducta, para darnos cuenta que hay cosas ahí a un nivel incluso inconsciente de las que a veces no nos podemos estar dando cuenta. Y repito, todas esas negaciones de que yo estoy bien, que no pasa nada o que no tiene importancia, puede ser un mecanismo para protegernos, pero que a la larga causa mayor dificultad. Ahora, muchas personas por costumbre escogen, estrategias emocionales para defenderse, que es precisamente el enojo, que es el orgullo, cuando alguien te daña, entonces eh, muchas personas, incluso vi que alguien escribió en los comentarios de la clase anterior, al, al final leí algunos de los comentarios que escribieron y una persona precisamente escribió que se había acostumbrado desde pequeña con el enojo como un mecanismo para protegerse debido a, a lo que le había pasado en su niñez y eso es totalmente normal. Y por un lado hay que darnos cuenta que es una estrategia con la cual nos hemos acostumbrado, pero es una estrategia muy primitiva que a corto plazo podrá parecer que funciona, pero definitivamente... Como decíamos anteriormente en la sesión previa, lo único que está haciendo es contaminar más nuestra mente, contaminar más nuestra experiencia, nublar nuestro juicio y crear siempre al final del día resultados negativos. Entonces hay que tener cuidado con esas costumbres de protección a nivel emocional que nos han funcionado, pero que nunca es tarde para aprender mejores estrategias que no necesiten ni protecciones cognitivas o emocionales que en el mejor de los casos a muy corto plazo y en un sentido muy burdo podrían tener cierto sentido, pero que realmente no nos llevan muy lejos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí para trabajar con el perdón y para trabajar con la culpa es mejorar nuestra capacidad de entendimiento de la realidad. De entrada, conforme nosotros vayamos mejorando nuestro entendimiento de la realidad, poco a poco este se va a hacer más natural en nosotros y, repito, va a ir influenciando nuestras reacciones también. Y podemos decir que la comprensión es la base de la compasión. Y a su vez la compasión, que es la otra cara de la moneda del amor, es el elemento principal para el perdón, tanto a otros como a uno mismo. Y también para no vivir nuestras experiencias y nuestros errores a través de la culpa, sino a través de la responsabilidad. Entonces, ahorita me gustaría que habláramos un poco acerca de qué significa la comprensión en este caso y cómo la comprensión es fundamental para evitar el enojo, el resentimiento, el despecho, para poder perdonar, para no vivir con culpas. Antes de eso, vamos a hablar un poquito y definir a lo que nos estamos refiriendo aquí con compasión y con amor. Es importante para saber que estamos hablando de lo mismo. Compasión a un nivel muy básico podemos decir que es el deseo y las acciones que buscan ayudar a que alguien se libere del sufrimiento. A un nivel muy primario, aunque claro que en el budismo se hablan niveles de compasión muy avanzados. Aquí vamos a ponerlo en un sentido más básico. ¿sí? El deseo y las acciones que buscan liberar de al, del sufrimiento a alguien. ¿Qué sería el amor? El amor es el deseo y las acciones que buscan llevar felicidad a los demás. Por eso cuando yo digo que son las dos caras de la misma moneda, es precisamente porque si tú tienes amor de manera explícita, pues de manera implícita vas a tener compasión. Si tienes compasión de manera explícita, de manera implícita vas a tener amor. Es decir, si tú directamente estás buscando que alguien sea feliz, pues indirectamente estás buscando que no sufra, ¿verdad? Y si estás tratando de ayudar a que alguien no sufra, indirectamente estás buscando que sea feliz. Por eso, de hecho, en los textos clásicos el amor y la compasión no actúan como causa y efecto. En algunos textos se dice que el amor por la fuerza de la cercanía es la causa de la compasión. Pero precisamente es el amor por la fuerza de la cercanía que se refiere a esa cercanía amorosa que puede sentir hacia los demás, que puede impulsar la compasión. Pero el amor, como el deseo y las acciones que buscan que otros sean felices, no es la causa de la compasión porque son básicamente lo mismo visto desde otra perspectiva. ¿okay? Entonces... En este sentido, si decimos amor, si decimos que el antídoto contra el enojo es el amor o es la compasión, pues básicamente es lo mismo, simplemente lo estamos viendo desde otra perspectiva. ¿okay? Pero vamos a abordarlo desde presentándolo como compasión. Cuando alguien nos daña, cuando alguien nos lastima, punto número uno, acuérdense que lo que está lastimando es la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que nos gustaría que los demás tengan de nosotros mismos. Eso es lo que está dañando muchas veces. Yo quiero parecer como alguien importante y esta persona está minimo, minimizando mi importancia. Yo quiero aparecer como un gran orador o como un gran artista o como un profesor o como un estudiante o como un gran deportista. Y si alguien minimiza la imagen que me quiero crear de mí mismo, y que quiero que otros tengan de mí mismo, inmediatamente va a venir el enojo esa, hacia esa persona. ¿No es verdad? Es curioso que nosotros normalmente creemos que tenemos la capacidad de discernir y de identificar quién es buena persona y quién es mala persona. Es típico que vayamos a una reunión, a una fiesta y de regreso, eh, y me ha tocado ver y experimentar que de regreso las pláticas eh, de, de las personas que van regresando de una reunión, eh, giran en torno a personas que, con las que te volviste a encontrar, ¿no es cierto? Y muchas veces decimos cosas como, oye, ¿cómo viste a, al novio de la prima? O ¿cómo viste a, no sé, a, a una tía que hace mucho que no veíamos? O cualquier cosa, ¿no? Pues supongamos una, una persona que no, conoc, no conocías ¿sí? El, el novio de una prima. Y muchas veces regresamos de una reunión diciendo, ay, es súper buena onda, así decimos en México, ¿verdad? Para personas que nos ven en otras regiones en México es muy común decir, es súper buena onda, que significa es una persona muy amable, muy simpática, me cayó muy bien, me pareció eh, alguien muy agradable. O al revés, ¿sí? terminas diciendo, ay, me cayó muy mal, es perdonen las expresiones si son muy mexicanas, decimos, me pareció muy payaso, muy sangrón, o me pareció eh, como uh, muy hipócrita, o serio, mala persona, y hacemos todos esos juicios. ¿no? Es increíble realmente la aparente capacidad que tenemos de en cinco minutos saber identificar exactamente la personalidad de una persona. ¿No es verdad? O sea, en cinco minutos puedes decir, esta persona es buena onda, esta persona está bien, esta persona está mal, tiene buen carácter, tiene mal carácter. Pero si realmente lo observáramos y nos observáramos de manera más profunda y utilizáramos un lenguaje más acorde a lo que realmente estamos viviendo, yo creo que podríamos decir más adecuadamente, si alguien te pregunta de regreso de una reunión, lo cual se va a escuchar un poco raro, pero es más honesto, ¿Qué te pareció el novio de la prima? Yo creo que podrías decir, pues mira, la verdad no me simpatizó porque dijo algo que dañó mi visión autocentrada. O a mi ego no le gustó su actitud porque dañó mi egocentrismo. La imagen que yo me quería crear y crearle a otros, esa persona dijo algo en contra de esa imagen. Y por eso sentí rechazo. Es una... Descripción muy honesta de lo que sucedió, porque realmente eso es lo que pasó. Y cuando alguien te cae bien y piensas, wow, esta persona es lo máximo, pásame tu contacto, tu Facebook, quiero que, quiero que nos mantengamos cerca y, por, y en contacto. ¿Por qué? Porque esa persona nutrió tu egocentrismo. Entonces, si, esa, si alguien más te preguntara, oye, ¿esa persona te cayó bien? Pues decir pues más que caerme bien, no sé, lo que pasa es que nutrió mi egocentrismo y por tanto desarrollé apego, lo cual me lleva a querer estar en contacto con él. ¿No es cierto? Y eso creo que es una manera muy sana de empezar a darnos cuenta que realmente no tenemos una experiencia objetiva del mundo en el cual nosotros identificamos quién está bien y quién está mal, sino realmente lo que está sucediendo es una experiencia infantil desde nuestro egocentrismo, que si se siente, uh, si se siente alabado, entonces a esa persona le cae bien, si se siente atacado, a esa persona le cae mal, ¿no es cierto? Y de una otra manera, como decía antes, si ni siquiera estamos operando ya bajo este sistema, ni siquiera vamos tampoco a tener tanto enojo, ni resentimiento, ni despecho. Y el tema de la culpa y el perdón tampoco va a ser algo tan problemático en nuestra vida, porque no estamos ni siquiera dando pie a eso. Entonces, uno de los puntos principales justamente es darnos cuenta cómo realmente todo es una proyección. Es, ni siquiera existe un yo separado, un yo concreto, eh, que exista de manera independiente y autosuficiente y que no tenga una conexión con los demás. Estamos conectados con otros y nuestro bienestar depende de otros. Ese mundo fragmentado ni siquiera existe. en Nuestra mente erróneamente sí, pero verdaderamente no existe. Y sin embargo, eso que hemos creado es lo que termina haciéndonos sufrir, ¿no es verdad? Es como un monstruo que nosotros mismos hemos creado y que después permitimos que nos controle. Entonces, el primer paso es tratar de estar menos centrados en nosotros y darnos cuenta cómo muchas veces es nuestra propia proyección de la persona basada en el egocentrismo más que un daño real que esté ahí sucediendo vamos a hablar de cosas que sí son un daño más, más real, pero siempre en todos los casos vale la pena observar que es nuestra experiencia la que está um, muchas veces incluso exagerando la situación. Y Susantiel Dalai Lama cuenta mucho la historia de un encuentro que tuvo con Aaron Beck, que se considera el padre de la terapia cognitiva conductual, en el que Aaron Beck después de décadas de investigación en las emociones y con todo su profundo conocimiento, le comentó a su Santiel Dalai Lama que, acorde a sus investigaciones, cuando tú ves a una persona como negativa, de esa experiencia, del 100% de esa experiencia de considerar a alguien negativo, el 90% es creado por tu mente. El 90%. Es increíble. Es decir, hay un 10% que es una base. La persona dijo o hizo algo que no estuvo bien. Pero en la gran mayoría de los casos es un 90% todo lo que nuestra mente está creando, exagerando, imaginando, reviviendo y... Esa es la razón por la cual realmente el sufrimiento proviene de nosotros y por tanto la responsabilidad tiene que ver con cambiar nuestra forma de percibir y actuar uh, para dejar de sufrir, más que creer que vamos a dejar de sufrir cuando ya nadie nos lastime o ya nadie nos insulte o ya no haya inseguridad o ya no haya corrupción o ya no haya desastres naturales o ya no haya enfermedades, ese mundo no existe. pero aunque haya cosas desafortunadas, internamente podemos cambiar nuestra percepción y en base a eso actuar de forma muy distinta. Entonces, también en la sesión anterior hablábamos de que el resentimiento, la gran diferencia del resentimiento con el enojo, es que el enojo puede ser algo más momentáneo, eh, como un mecanismo de protección temporal hacia algún daño que que observes, pero el resentimiento es cuando ese enojo pasa a la memoria a largo plazo, cuando lo instauras en las redes corticales de la memoria, no sólo porque hay un rechazo hacia algo que te daña, sino por lo repetitivo del daño o su intensidad, tu mecanismo de protección te dice que no lo olvides. Entonces aquí necesitamos estrategias que nos permitan eliminar eso, que es no solo el tema de la compasión, sino también de recordarnos constantemente de que precisamente tenemos otros métodos para protegernos, como la asertividad, sin que eh, tengamos que utilizar el enojo o el resentimiento para lograrlo. Entonces, el hecho de que la comprensión sea la base de la compasión es un punto importante y a continuación me gustaría que veamos algunos ejemplos y casos particulares de ello. Entonces, por ejemplo, supongamos, vamos ahorita a tomar el caso del enojo para después llevarlo al, al tema del resentimiento y el despecho. Pero, ¿qué significa que la comprensión es la base de la compasión? Vamos a ponerlo en un ejemplo concreto. Tratemos de pensar en alguien que ya sea algo que realmente nos haya sucedido o simplemente imaginar que algo nos sucediera. Pero no vamos a estar hablando aquí de un caso muy grave, de alguien que nos haya abusado de una forma grave o algo así, eh, o, o, o algo, algo muy difícil de trabajar. Ahorita vamos a pensar en alguien que a lo mejor hace algún tiempo en la oficina tuvo... Un, un trato con nosotros que no fue amable, o en alguna oficina, o en la calle, o simplemente una persona que no, que no, con quien no convivimos constantemente. O podemos simplemente imaginarlo, que alguien tuviera un trato grosero con nosotros. y ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un trato grosero con nosotros? Inmediatamente decimos, oh, qué neurótico, qué neurótica, qué mala persona. O, inmediatamente creamos esa imagen, como dice Aaron Beck, de que la persona es 100% negativa, aunque pues, tal vez un 10% fue grosera, pero el 90% pues, es toda la creación de nuestra mente ya eh, creando una imagen concreta y densa de esa persona como negativa y demás. ¿sí? Pero vamos a hacernos una sola pregunta, nada más una pregunta acerca de esa persona. Y tratemos de imaginarlo a él o a ella ¿sí? y pensemos, ¿Conozco su historia? ¿Conozco su historia? Básicamente la respuesta es sí o no. verdad. No puede haber más respuestas. La respuesta es sí si conozco su historia o no conozco su historia. Y para mí esta pregunta y sus dos respuestas tienen la capacidad de desarmar completamente la forma en la que lo vemos a él o a ella si seguimos los pasos y la lógica en cuanto a lo que precisamente nos estamos preguntando. Porque si la respuesta es sí, sí, finalmente la persona que chocó conmigo en la calle o que se me cerró o que me trató mal es alguien que conozco desde la infancia y es mi hermano gemelo, somos gemelos idénticos, lo conozco muy bien. Precisamente porque lo conoces vas a poder comprender, no estamos hablando ahorita de justificar ni nada, estamos hablando de comprender que por diferentes razones de su vida ha cultivado esa actitud, ¿no es cierto? O sea, si realmente conoces su historia, no parcialmente, si realmente sabes lo que ha vivido, vas a poder comprender por qué actúa así, ¿no es cierto? Y eso sucede mucho en relaciones cercanas en los que puede ser un familiar, o un amigo o un conocido que tiene realmente un carácter difícil, pero que las personas que lo conocen realmente pueden decir pues no justifico que sea así, pero por lo que ha vivido en su vida, entiendo por qué tiene esas actitudes. Y desde esa perspectiva, aunque vas a llevar a cabo estrategias para que no te trate mal, para que no sea grosero o, o grosera contigo, no te vas a molestar con él o con ella. ¿Por qué? Porque comprendes. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando hay comprensión, si sí pones límites y eres asertivo y dices, mí, por favor no me hables así, pero al mismo tiempo la comprensión hace que no haya un enojo, un odio o un resentimiento hacia la persona. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si la respuesta es no? No, pues no conozco su historia. La verdad es que pues, es la primera vez que veo a esta persona, o pues sí es alguien que conozco de la oficina, pero pues no sé qué haya vivido en su vida. Por lo mismo que no conoce su historia, ¿por qué entonces fácilmente imputas a la persona como mala o como negativa o como neurótica, si a lo mejor la actitud que está teniendo ese día en particular o en general en su vida, es el resultado de vivencias profundamente dolorosas que tal vez si yo mismo tuviera, ni siquiera las podría manejar al nivel que él o ella lo hace. ¿No es cierto? Hay muchísimas historias en el mundo que muestran cómo las personas que lastiman a otros, a su vez, es porque están sufriendo muchísimo. O sea, en todos los casos es así. Pero estoy hablando de historias con las cuales nos podemos relacionar. Que cuando una persona daña a alguien más, cuando una persona lastima a otros, es porque está sufriendo. Nadie se levanta en la mañana después de haber hecho una meditación y teniendo una vida totalmente plena, llena de armonía, de paz, totalmente trascendental y después de terminar su meditación sintiéndose totalmente en armonía con el cosmos, diga, voy a salir a insultar a alguien, me siento tan bien en mi vida, me siento tan en paz y en armonía con el universo, que voy a salir a agredir a alguien. La agresión no es más que la expresión del sufrimiento. Si una persona está enferma de coronavirus, esa persona va a tener a, um, expresiones de esa misma enfermedad, como toser, como estornudar, ¿no es verdad? Y si tú sabes que esa persona está enferma, sería un poco ridículo e infantil que te enojes por las expresiones de su enfermedad. ¿Mm? Es un poco como la película del exorcista. ¿eh? Tal vez muchas y muchos de ustedes vieron la película de, del exorcista, yo no pienso que el padre que fue a hacer el exorcismo se haya enojado con la niña cuando le vomitó verde, ¿verdad? Por más que le vomite la niña, el padre no se va a enojar con ella. ¿Por qué? Porque entiende que ese vómito es la expresión de estar poseída por un demonio. Entonces va a, ser, va a tratar de por todos los medios exorcizarla y ayudarla a sacar ese demonio, pero a su vez no se va a enojar con ella. No le va a vomitar él de regreso, ¿verdad? O no va a agarrar un sartén y le va a golpear por, porque le vomitó. Porque hay una comprensión. Eso es lo que trato de que comprendamos a su vez, que la comprensión es la base para la compasión. Porque al entender que cuando una persona te insulta o te agrede, no está haciendo otra cosa más que expresar su propio sufrimiento, verbalmente o físicamente, que eso nos puede llevar a tener un panorama totalmente distinto, ya sea porque conoce su historia o porque no conoce su historia, pero aunque no la conozcas directamente, indirectamente puedes inferir de que cuando menos el día de hoy está teniendo un día difícil. ¿Y quién soy yo para imputar como negativo o para odiar o para, para juzgar a alguien que no sé ni siquiera por qué está actuando así? Si una persona se me cierra en el tráfico, a lo mejor le acaban de decir que tiene cáncer, a lo mejor su hijo adolescente se acaba de suicidar, a lo mejor se acaba de, de quedar sin trabajo y realmente creo yo, o sea, soy lo suficientemente arrogante para creer que si a mí me hubieran sucedido una de esas tres cosas, no estaría tan estresado como él o como ella, y al grado de poder insultar también a alguien en la calle, claro que sí. Pero parte de entender a otros es Recordar nuestras propias experiencias. ¿A poco cuando nosotros, a poco realmente ninguno de nosotros ha sido grosero con nadie más en la vida? O sea, ahora sí que alce la mano aquel de ustedes que jamás en su vida haya sido grosero con otros. Que nunca haya tenido un gesto eh, negativo hacia alguien o que nunca haya insultado a alguien más. Todos lo hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque somos unos malditos engendros del mal, hijos de Satán esa es la razón, o simplemente porque nuestro propio sufrimiento, cuando estamos sufriendo por algo y no controlamos nuestras emociones, pues terminamos expresándolo. ¿Y con quién lo expresas? Pues con el que esté cerca. ¿Mm? Muchas veces con los más cercanos, que son tus familiares, tus seres queridos. Entonces, ese nivel de comprensión es, es el, el que es importante tomar en cuenta. Um, y por eso esa pregunta es, ¿creo capaz de desarmar? esa visión. Y un punto importante de entender aquí es que estamos hablando aquí de la comprensión como base de compasión conectada con el perdón. No estamos hablando aquí de justificar el acto. ¿Mm? Acercándonos al tema del perdón, me gustaría que comenzáramos a definir este tipo de, de términos, de conceptos, y creo que una definición del perdón Podríamos decir que eso se refiere a dejar a un lado el enojo, ya sea enojo como tal o resentimiento o despecho, que son manifestaciones del enojo. Dejar a un lado el enojo que sentimos um, por lo que alguien nos hizo, cuando se trata de perdonar a alguien más. O dejar a un lado el enojo que sentimos hacia nosotros mismos, eh, por los errores que hemos cometido, ¿no es cierto? O sea, Ese es el punto básicamente del perdón. Hay, creo que, varias malinterpretaciones acerca del perdón que precisamente se vuelven un obstáculo para que lo podamos cultivar de manera adecuada y una de ellas es creer que perdonar es lo mismo que olvidar o que al perdonar significa que debemos de olvidar lo que sucedió, y creo que ese es un grave error, de hecho no sería sano olvidar lo que esa persona nos hizo, porque al olvidarlo, pues a lo mejor se puede volver a aprovechar de nosotros, ¿no es cierto?, o al olvidarlo tampoco vamos a poder utilizar esa experiencia para crecer, para madurar en cuanto a estrategias externas que nos permitan protegernos de formas más sabias, y no ponernos en situaciones de peligro. E internamente también nos quitaría la posibilidad de crecer inter interiormente, de evolucionar espiritualmente en base a lo que sucedió. Entonces sería bastante ridículo pensar que perdonar significa olvidar. Entonces creo que tenemos que dejar a un lado esa idea de que perdonar es olvidar. Y creo que si alguien nos, nos pide que lo perdonemos, está bien hacerlo, pero también hay que explicarle o dejarle claro que... Te perdono en el sentido de que ya no estoy enojado contigo, pero eso no quiere decir que olvide lo que sucedió, porque es importante recordarlo, porque incluso en la, la relación que continuemos teniendo, si es que así se decide y si es que así se lleva, ese, um, esa experiencia no es malo recordarla, al contrario. Es bueno recordarla como una base de que nos impida cometer los mismos errores. Obviamente hay casos en los que el agravio va a implicar tomar distancia de la persona, pero cuando no llegue a ese punto, recordarlo no está mal. Y creo que otra de las ideas erróneas acerca del perdón es precisamente pensar que significa que la persona a la que perdonas está libre de responsabilidad de su acto o de sus acciones y eso tampoco es cierto te perdono en el sentido de que ya no estoy molesto contigo pero eso no quiere decir que tus actos no tengan resultados si una persona te roba o una persona abusa de ti o una persona um, te agrede de una manera que incluso implique que tenga que haber una situación legal ¿m? y esa persona te dice, bueno, perdóname, por favor, por lo que te hice, y esa persona sabe que va a afrontar una cuestión legal por sus acciones, tú le puedes decir, te perdono. ¡Ay, perfecto! Entonces ya no voy a ir a la cárcel o ya no va a haber denuncia. No, sí va a haber. Entonces no me estás perdonando. No, sí te estoy perdonando. Te estoy perdonando en el sentido de que no estoy enojada o enojado contigo, no te tengo resentimiento, pero lo que hiciste es algo que es incorrecto y tiene que haber resultados. Y hay experiencias y que vas a tener que afrontar de lo que hiciste. Entonces, es bien importante no confundir una cosa con otra. Yo creo que por eso hay tanta confusión en nuestra sociedad acerca de lo que es el perdón, tanto pedir perdón como perdonar a alguien. Y repito, perdonar básicamente es trabajar con la manera en la que percibes a esa persona porque comprendes que al final del día te dañó por su propio sufrimiento y sueltas esa parte. Esa es la parte que sueltas. Pero la parte de que se tiene que hacer responsable de sus acciones, la parte de que a lo mejor ni siquiera es sano olvidar que, eh, que hubo un daño ahí, eso es una cuestión muy distinta que, que se tiene que abordar de, de manera diferente. De una u otra manera podría yo decir que es el saber separar el trabajo interior de la situación exterior. Y creo que eso es uno de los puntos que deben de estar bien claros para que el proceso de perdón sea adecuado. Es decir, desde el punto de vista interno, no te tengo odio, pero desde el punto de vista externo, todos estos límites se tienen que poder eh, poner. Vamos a poner el ejemplo del de muro que yo creo que ya no está tan aferrado a la idea nuestro amigo Donald Trump de construir un muro, uh, como al principio de su campaña, pero vamos a poner el caso del muro. ¿Qué sucede cuando, cuando escuchas por primera vez todas esas ideas y todo ese énfasis de división y demás? Puede surgir una molestia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y podemos creer que incluso el enojo y el odio son importantes para que no se construya el muro y para que podamos tener un mundo mejor. Pero realmente si lo analizamos de otra forma, um, como decía anteriormente, no es necesario porque tenemos otras estrategias. Ahora, podemos caer al extremo de creer que, bueno, entonces, si no me voy a enojar, eso significa que entonces estoy de acuerdo con que se construye el muro. O sea, somos muy extremos los seres humanos y nos, se nos olvida que hay muchos caminos medios más sanos que podemos atravesar en medio de esos dos polos, creemos que, o que necesito odiar a Donald Trump para, para que haya paz, justicia y bienestar, o si no lo odio, entonces pues no hago nada y me da igual. Y no es verdad. Se trata de saber caminar en un punto intermedio entre la experiencia interna y la actitud externa, que es el ejemplo de Gandhi, que hablábamos en la primera sesión. Internamente, no odio a Donald Trump, no le tengo rencor, no le tengo resentimiento, porque comprendo que sus actitudes son la expresión de su educación, de su formación, de su cultura y de su propio sufrimiento. Y desde esa perspectiva humana, como ser humano, no le tengo odio. Ahora, no estoy de acuerdo con sus políticas, en lo más mínimo. Y como no estoy de acuerdo con sus políticas, soy el primero en manifestarme en contra del muro pero sin necesidad de odiarlo. ¿Sí me explico? Es como un balance que tenemos que saber manejar y que por eso me gusta mucho hablar del de ejemplo de Gandhi, porque creo que Gandhi sabía navegar muy bien entre esos dos polos en los que él fomentaba el amor hacia los británicos, el realmente no odiarlos, pero al, punto, al mismo tiempo una total asertividad y medios hábiles, eh, para no dejarse subyugar por ellos. Y uno de los ejemplos que me gusta mencionar mucho es la famosa marcha de la sal, eh, en la que los británicos quisieron imponer un, un impuesto muy alto en la sal, y Gandhi y sus seguidores fue de, ok, quieren poner un impuesto en la sal. ¿Cuál hubiera sido la reacción en México, eh, o en muchos lugares en Latinoamérica o en Estados Unidos? ¿No? Vamos a arrasar con las tiendas, ¿no es cierto?, o sea, estamos inconformes con el impuesto en la sal, pues vamos a romper las vitrinas de los centros comerciales, de las tiendas y nos robamos las cosas. Que es lo que acaba de suceder hace poco en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hace muy poco acaba de suceder y ha sucedido en otras partes. Cuando fue aquí en México lo del gasolinazo, subieron la gasolina, la gente salió a hacer desmanes a la calle y ya, eso es todo. Caes a ese extremo o al extremo, de la apatía y no hacer nada. Y Gandhi y sus seguidores lo que hicieron fue un camino medio muy sabio, porque dijeron, ok, ¿quieren poner impuestos en la sal? Pues, gracias por participar, gracias por intentarlo. Nosotros nos vamos caminando al mar y hacemos nuestra propia sal. Se acabó el problema, se acaba el problema. No tienes que irte ni con el odio, ni con una pasividad uh, que, que tampoco soluciona las cosas. Actúas sin enojo. Obviamente hay muchos casos en la historia como el de Nelson Mandela y, y muchos grandes seres que han mostrado a un nivel muy global cómo eh, se pueden tener todas esas estrategias. Pero, repito, uno de los pasos principales para el perdón es comprender mejor la situación, el entender de una mejor forma Cómo al final del día eso que sentimos que tenemos que perdonar es, una, um, es un mecanismo de protección y tiene que ver con habilidades que estamos acostumbrados, pero que a través de la familiaridad con una mayor y mejor comprensión de la humanidad de esa persona podemos navegar fácilmente entre humanamente no tener odio, y también en otro sentido, podernos proteger a nosotros y a los demás. Entonces, dentro del tema del, del enojo y el resentimiento, el resentimiento, repito, tiene que ver mucho con... O el resentimiento o de despecho, que es muy similar, tiene que ver mucho con este enojo que se ha quedado de forma permanente en nosotros. De hecho, les voy a dar una definición como aparece en algunos textos clásicos budistas, una idea de cómo Asanga, este gran maestro del siglo IV, escribe en un texto que se llama Compendio de Entrenamiento. Entonces, esta definición que les voy a dar está basada en los escritos de Asanga. Y él dice que el resentimiento es una mente que sin olvidar se aferra a lo que nos han hecho e intenta tener una oportunidad para regresar el daño. Entonces el resentimiento fomenta la venganza y todos sabemos que la venganza siempre va a culminar con, con daño, con más sufrimiento porque se genera una serie de venganzas. ¿No es cierto? Como tú te vengas, la otra persona se siente dañada y se vuelve a vengar y de una u otra forma, aunque no lleváramos a cabo la venganza propiamente dicho, cada vez que nosotros nos enojamos a través de revivir esa experiencia, nos estamos contaminando. Es como si... Hay una expresión que se, que se le atribuye a Buda, muy famosa, que hay como dos versiones de esta expresión. Una dice que enojarse... Y esperar que la otra persona sufra, o sea enojarse con alguien esperando que la otra persona sufra, es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. ¿Cómo es posible que tú te tomes el veneno creyendo que la otra persona se va a morir por eso? De la otra manera, ¿cómo es posible que pienses que enojándote tú la otra persona va a sufrir? Te enojas con alguien porque quieres que sufra. O sea, cuando te enojas con alguien estás deseando que sufra, pero realmente el único que está sufriendo en ese momento eres tú. A veces también se dice, y se le atribuye a, a Buda esta frase, que es como querer agarrar un carbón encendido y arrojárselo a alguien. Si tú arrojas, si tomas un carbón encendido, pues al que está dañando es a ti, ¿no es cierto? Entonces, el resentimiento, como hemos visto, tiene esa parte de haberse quedado en la memoria a largo plazo y el despecho, por otra parte, les voy a dar la definición, es una mente perteneciente a la categoría del enojo, que precedida por la cólera o el resentimiento, tiene la intención de dañar totalmente a su objeto, haciendo que uno insulte o muestre acciones violentas, como cuando alguien nos hace algo y no se disculpa. Entonces, el despecho es todavía más intenso. Yo siento que de una u otra manera la intensidad del despecho también y la complejidad del despecho en muchas ocasiones está basada por la cercanía con la persona o el ser que nos causó daño. Fíjense bien, y esto es importante para entender eh, cómo tenemos que trabajar con... Con la, con la culpa y el perdón en, en casos que se van haciendo cada vez más complejos. Si una persona te insulta en la calle, puedes sentir enojo, pero ese enojo se te puede ir muy fácil, después de un tiempo ni te acuerdas de lo que pasó. Si esa persona te insultó, aunque, una, aunque sea una sola vez, de manera muy grave, un, un insulto muy grave, o fue un insulto, una serie de insultos repetidos se pasa al resentimiento. Es decir, el enojo se instala en la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque como es un daño grave o repetitivo, tu mecanismo de protección te dice que no lo, no lo debes o no te conviene olvidarlo. Y eso es algo mucho más complejo que un enojo trivial de algo que te sucede en la calle. Ahora, ¿qué pasa si la persona que te lastimó es alguien que de hecho... Se supone que debería de haberte cuidado y protegido, si añade una complejidad más, ¿no es cierto? Porque si una persona te lastimó gravemente o de forma repetida, pero no era tu papá o tu mamá o tu médico que se supone que te debería de cuidar y ver por tu bienestar o tu maestro, tu maestra, uh, es difícil... Pero finalmente hay una parte de tu mente que dice, bueno, pues fue alguien que se apareció y, y me lastimó. Pero ¿qué pasa cuando era alguien o es alguien tan cercano? Es el enojo pasado a la memoria a largo plazo, más una confusión profunda por no entender por qué alguien que se supone que te debería de cuidar te ha dañado. Y eso en cierta manera creo que tiene que ver mucho con el despecho, que es con un resentimiento todavía mucho más grave. Um, por eso pienso que cuando es despecho tiene que ver mucho con alguien que se supone que te debía de amar y te debía de cuidar y proteger y no solo no lo hizo, sino que te lastimó. Las estrategias son las mismas en el sentido del enojo, practicar la comprensión para llegar a la compasión, en el sentido de que ya no odias a la persona, porque entiendes que es la expresión de su propio sufrimiento, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar mucho con la cuestión de repetirnos constantemente que eso no va a volver a pasar y de la misma forma que se instauró en nosotros un mecanismo eh, de protección cíclico que es en sí mismo una retroalimentación en el sentido de que entre más lo recuerdo, más lo experimento, más lo afianzo, y más lo recuerdo, más lo experimento, más lo afianzo, también podemos ir poco a poco creando un ciclo sano, en el que si nos repetimos constantemente que esa persona que me lastimó lo hizo por confusión y no va a volver a suceder porque tengo estrategias para hacer lo que pueda hacer, lo que esté en mis manos, nadie se puede proteger al 100%, pero lo que está en mis manos eh, para que eso no vuelva a suceder y ve puesto los altos necesarios, al trabajar con estos dos aspectos, tanto de la comprensión que nos lleva la compasión, como de decirle a nuestro sistema de protección que se puede acallar porque ya hemos llevado a cabo las estrategias para cuidarnos, uh, poco a poco se va volviendo también ese ciclo sano. Ese ciclo sano en el cual al reafirmártelo lo vas experimentando y al experimentarlo lo vas sintiendo más y recordándolo más y experimentándolo más y poco a poco lo podemos ir logrando con esta familiaridad. Entonces en la próxima sesión eh, me gustaría que vayamos adentrándonos a temas que pudieran ser complejos, de daños, pero también entrenamientos muy avanzados en el tema de la comprensión y desde el punto de vista de la familiaridad qué métodos y qué otras estrategias eh, y posiblemente qué otras condiciones pueden estar impidiendo que, que practiquemos el perdón y cómo abordarlo. Y sobre todo vamos a hablar sobre el tema de la culpa, vamos a hablar mucho sobre el tema del perdón a uno mismo y cómo está relacionado con el perdón a otros y con la culpa también hacia nosotros. Entonces, con esto vamos a concluir nuestra sesión. Les agradezco mucho, de verdad, su atención y a la comunidad Armadata por ser parte de que podamos estar conectados aquí. Dediquemos los méritos para que sean de beneficio para todos los seres. Muchas gracias.